¿Qué tal, Fernando? En los puntos, séptima posición, ¿has aguantado bien? Sí, sí, contento, contento porque, bueno, salíamos séptimos, ganamos la posición con Max eh, después del accidente y la perdimos con Carlos, que, que seguramente los Ferrari estaban en, en otra carrera hoy, pero, pero bueno, eh, buenos puntos, eh, buenas luchas, creo que, que buen mantenimiento también de los neumáticos eh, en vida, porque los, los blisters eran un problema hoy, y bueno, quisimos tener a Stroll cerca porque era nuestra mejor defensa con Checo, cuando, cuando estaban detrás y, y bueno, no quería distanciarme mucho. Tenía un poco más de ritmo, pero, pero tenía a Stroll ahí parando un poco a los rivales. Bueno, le has tenido a Stroll detrás muchas vueltas, no le has dado ni una opción. No, como digo, tenía más ritmo un poco al principio en, la, en el primer Steam, cerca de los pit stops, eh, tiramos un poco y le sacamos tres segundos, pero luego vimos cuando, cuando Checo estaba detrás de él. Que Stroll tuviese el DRS era nuestra mejor defensa y, y lo intentamos utilizar hasta el final. Has atacado también en la salida, un poquito menos que ayer, que la pasada Vete, la ha desaparecido el mapa. Sí, hizo tropo, ¿no? Me parece. Bueno. Tenía demasiado ansia en las primeras curvas. Tú aguantaste bien, ¿qué tal la goma? Era difícil y sobre todo también la temperatura, los blisters. Sí, hoy ha sido, decían que era el día más caluroso de... ...de Inglaterra, ¿no?, de este 2021, así que la verdad es que muchísimo calor... ...y los neumáticos estaban por las nubes, después de tres o cuatro vueltas... ...alcanzaban a temperaturas muy altas, 130, 135 grados, que es el límite del blister... Y, ...y creo que todos teníamos que tener un ojo en los neumáticos hoy. Has visto el incidente entre Luis y Verstappen, tú ayer ahí adelantaste por el exterior. Sí, lo vi en la repetición y difícil de, de evaluar, ¿no?, porque, bueno, Luis estaba ya con medio coche por dentro, no es que, que se tirase como un loco, ¿no? Eh, Max sabía que estaba ahí y, y, bueno, tuvo mucha suerte Hamilton, ¿no? Yo creo de seguir porque es un, un toque que normalmente los dos coches se van fuera. Son 10 segundos de sanción, es justa la sanción, ¿no? Para ti. Ah, no lo sabía, no, no lo sé. ¿Ganó la carrera igualmente o no? Sí. Sí, no, no, entonces no le cambia mucho. <risa> Gracias, Fernando. Gracias.